¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, sean bienvenidos. Es la una de la tarde en punto, hora del centro de México, y les doy la más cordial bienvenida a este webinar, cómo llenar los formatos de un nuevo club. Mi nombre es Fernando Serranía, desde la división K en Cancún, Quintana Roo. Vamos a platicar un poco sobre el ponente de esta tarde. Nos dice que es Toastmaster, distinguido en la organización, ha tenido oportunidad de servir a nivel club como presidente. Honrosamente fue director de área selecta distinguida en el periodo 2018-2019. También sirvió al Distrito 34 como gerente de finanzas en el periodo anterior, 2019-2020, y actualmente es Club Extension Share del Distrito 34. Me refiero a Antonio Juárez. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? Es un gusto saludarte desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, la ciudad de las flores. Muy bien, Antonio. Un favor nada más. Antes de cederte ya el micrófono, voy a dar un aviso a nuestro auditorio. Este webinar está siendo grabado, así es que en, van a poder encontrar en YouTube la grabación a partir de mañana. Y también si tienen alguna pregunta, que seguramente las va a ver, porque es un tema muy interesante, Pueden usar el apartado en el navegador de Zoom que dice preguntas y respuestas. Si tienen su navegador en español, lo van a identificar como Q ampersand A. Una vez hechas estas indicaciones, le cedo la palabra a Antonio. Antonio, voy a apagar mi video y mi micrófono. Adelante, bienvenido. En muchas ocasiones hemos escuchado que en Toastmasters es donde se hacen los líderes, pero realmente ¿qué es lo que significa? ¿De qué forma es como nosotros podemos ejercer correctamente nuestro liderazgo? Pues una de las formas más honrosas de ejercer nuestro liderazgo es poder fundar un club nuevo. Por eso en esta ocasión voy a permitirme compartir con ustedes la manera más sencilla de fundar un club llenando los siete formatos desde la Forma 1 hasta la 6 d Sean cordialmente bienvenidos a este webinar. Para mí es un placer estar con ustedes a través de nuestros amigos de Facebook y todos nuestros compañeros que están desde la plataforma de Zoom. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo es la capacidad de mirar al futuro, prever, planificar con anticipación e influir en las personas para que continúen con este plan. Esto lo dijo nuestro fundador, Ralph Chesnut Smithley, y qué acertado al decir que el liderazgo es influir en otras personas para que continúen con el plan. Justamente es lo que sucede con un Club Toastmasters cuando un grupo de personas visionarias ven la posibilidad de la apertura de un club en ese momento las personas comienzan a desarrollar su liderazgo específicamente los socios Toastmasters. Antes de comenzar de lleno con las formas es importante identificar qué tipo de club deseas formar. Por ejemplo, un club corporativo. Un club corporativo se caracteriza por tener 20 socios fundadores el club puede ser cerrado o abierto, es decir, cerrado hacia la empresa o hacia el corporativo o abierto de forma mixta con personal de la empresa y personas o socios adheridos a esta empresa. El corporativo puede ofrecer diferentes apoyos, como el lugar para sesionar, pagando el charter o pagando las cuotas de los socios. El club corporativo se caracteriza porque una empresa lo patrocine y que de esta manera se creen diferentes apoyos. Puede ser, como lo mencioné, desde el lugar para sesionar hasta pagar todas las cuotas de los clubes. ¿Cuáles son los beneficios de un club corporativo? Que la empresa podrá tener mayor competitividad porque sus empleados estarán capacitados, tendrán el desarrollo de habilidades y competencias y que de esta manera les beneficiará en los resultados de su empresa. Por otro lado, tenemos a un club corporativo, un club comunitario. El club comunitario, por lo general, está abierto a todo aquel que quiera ser socio. 20 socios fundadores y hasta 3 socios duales son los que necesitan para poderse constituir. Lo único que se requiere es hacer el pago de las cuotas y tener un espacio para sesionar además de la visión de desarrollar tus habilidades de comunicación y liderazgo. Un club corporativo puede ser el de tu escuela, puede ser el de tu colonia o el de un lugar que tengan todos en común. Finalmente, para aquellos que ya son socios avanzados, podemos constituir un club avanzado. Esto significa que los socios ya han cumplido con algún rol de liderazgo o que concluyeron con algún nivel de comunicación. 20 son los socios fundadores avanzados y este club se caracteriza por tener prerequisitos. Es decir, que cada club va a seleccionar los requisitos que requiera para poder constituir el club y asimismo poder dejar ingresar a nuevos socios. ¿Cuáles son los costos de la apertura de un club? Por un lado, tenemos el charter del club que nos otorga un número de club ante la sede. El pago de la fundación es de 125 dólares. Un aproximado de entre 2,800 depende al tipo de cambio en el momento que se realice el pago. Y por otro lado, la membresía o semianualidad que se realiza por cada uno de los socios. 45 dólares es la membresía semestral y 20 dólares es la cuota de inscripción por cada socio, es decir, que por 20 socios, la inversión inicial es de $1,425 dólares. Si le damos a entender al corporativo o a, aquel, a aquella persona que tiene pensado ser socio Toastmasters, que $990 pesos entre seis meses es una inversión menor a $50 pesos semanales, realmente no va a desaprovechar la oportunidad de por tan solo menos de 100 pesos semanales desarrollar sus habilidades de comunicación y liderazgo. ¿En qué te gastas 50 pesos a la semana? ¿En una coca? ¿En una ida al cine? ¿En un café? Mejor inviértelos en el desarrollo de tus habilidades de comunicación. Así, comenzamos con las primeras, con la primera solicitud, el formulario número uno, la solicitud para organizar un club. Este formulario nos permite poder solicitar a la sede internacional que queremos abrir un club. Vamos a ingresar nuestra ciudad, nuestro estado, el código postal, el país y la fecha. ¿Por qué es importante estos datos? Porque recordemos que Toastmasters está presente en más de 118 países. Entonces, para que no haya una confusión, siempre es importante poner ciudad, estado y país. Y en algunos casos, distrito. También nos va a pedir la autorización para que el club aparezca en la página web Find a Club. Podemos poner que sí o que no. Lo ideal es que sí, porque de esta manera, a nivel internacional, en la página, nos podrán encontrar cualquier persona que busque un club cerca de su localidad. Además de poner el nombre del coordinador o el presidente del club, vamos a poner si aplica la organización que nos está patrocinando, en el caso específico de que sea un club corporativo, la dirección, la ciudad, el estado, código postal, país, teléfono y correo electrónico. Cabe mencionar que es, que es importante decirles que tanto en un club corporativo como en un club comunitario, así como el club avanzado, se desarrollan las siete formas. De la misma manera, esa es la base, el formulario 1 a los 6B. Lo único que cambiará es la, el forma, la forma de llenado. Así que no importa si tu club va a ser comunitario, corporativo o avanzado, tendrás que llenar las siete formas del formulario 1 al formulario 6B. Posteriormente, dentro del de formulario 1, vamos a ingresar la información del pago del charter, el pago con una tarjeta de crédito y el tipo de club. Si nuestro club va a ser comunitario, si nuestro club va a formar parte de una organización gubernamental, si nuestro club va a ser patrocinado por algún corporativo. También hay la posibilidad que a la apertura de tu club tengas apoyo. La ayuda es fundamental para forjar un liderazgo eficiente. Y por eso es que Toastmaster lo reconoce en la apertura de un club. Podrás apoyar, un club te podrá apoyar en la apertura de un nuevo club. A esto se le llama club patrocinador. Vamos a ingresar el nombre de este club y el número. Y también podremos tener dos personas que serán sponsors que te van a ayudar a abrir ese club. Puedes tú ser un sponsor y buscar a otra persona que te ayude a organizar las sesiones muestra o la sesión 1, 2 o 3 y que te ayude a organizar toda la documentación. Las dos personas más importantes que estén al frente del proyecto podrán ser los socios sponsors. También hay dos socios mentores que se aplican en un club nuevo. Los mentores apoyan por un periodo de seis meses a un club nuevo. Estarán monitoreándolos para darles asesorías si existieran dudas y apoyarles para que cumplan con la misión del Club Toastmasters. Aquí también se agregan los dos nombres y su número de socios. Y finalmente la alineación dentro de nuestro club. Nuestro club estará alineado a una área, a una división y a un distrito. En este caso, al distrito 34 y según sea tu caso, al área o la división. Si eres director de área o director de división, será muy importante que llenes esta parte porque de esta manera el club que se funde se establecerá en tu división o en tu área. Ahora... Te comparto una recomendación que es más sencilla y esto es completamente opcional. Tú puedes adelantar el pago del charter del club y la, el llenado de la forma número uno en línea. Ingresando a www.toastmasters.org, Start a Club, Application to Organize y finalmente te logueas como socio. Llenas todos y cada uno de los pasos y de esta manera podrás hacer el pago en línea de los 125 dólares y a más tardar entre un lapso de 15 a 30 días, te llegará una caja con el charter del club. ¿Qué significa? Que además que te dan el, el, el número de club, te dan la caja inicial donde vienen 20 revistas para los socios fundadores, 20 formatos de iniciación de pathways, te dan The Navigator, que es la, la guía para poder establecer pathways y te dan un mazo de mando y un kit de boletas para que puedan iniciar a sesionar el club. Si tú lo quieres hacer así, puedes adelantar el número de club o el pago del charter o la forma 1, como le quieras llamar, dentro de esta organización. Pero si no lo quieres hacer así y lo quieres llenar todo completo o tu corporativo te invita a que hagan todo el proceso de papeleo desde el inicio podrás llenar sin ningún problema la forma 1 que está, que puedes ver en pantalla. Posteriormente tenemos el pago, los pagos de fundación, el pago que se realiza ante la sede. Nuevamente vamos a incluir el nombre del club, el número de club, la ciudad, estado, país y distrito vamos a agregar los 20 dólares por persona, que en total son 400 dólares. El total número de pagos por cuota inicial, que son 20, y el total de cuotas de semestralidad, que son 45 dólares por cada uno, y 900 dólares, que son 900 dólares en total por los 20 socios. En total son $1,300 más los $125 del charter, es decir, $1,425 que es la inversión inicial con la que platicábamos al inicio. Además, esta forma la firma el secretario y el presidente y se ingresa la fecha. Son datos sumamente importantes, así como los datos de la tarjeta de crédito. Ahora, hay algunos ejemplos que podrán suceder dentro del llenado de tu forma o puede suceder dentro de tu organización a la hora de estar abriendo un club. Si aún no has pagado el charter en línea y pretendes enviar la forma número uno, deberás ingresar los 125 dólares del charter en la parte superior derecha. Posteriormente, si tu club es completamente nuevo, donde 20, so, donde 20 personas se hacen socios, deberán pagar su cuota inicial de 20 dólares, que son 400 dólares. Y más abajo, se integran los 20 pagos de, las 40, de los 45 dólares por cada membresía, es decir, 900 dólares. En total, la inversión, como lo, comenta, como lo venimos comentando, son de 1,425 dólares. ¿Por qué es importante que tengamos presente la cantidad y la inversión inicial? Porque justamente esto es lo que nos preguntan en un corporativo al presentar el proyecto. Uh, es lo primero que nos pregunta la persona que se quiere volver socio. ¿Cuál es la inversión inicial que tengo que dar para poder convertirme en socio? En otro ejemplo, ¿qué pasa si ya llenaste el, y pagaste en línea el charter, los 125 dólares? Y tienes tres socios duales en tu club nuevo. Bueno, pues pagas 17 cuotas iniciales de 20, que son 340 dólares. Los tres socios duales no pagan, no pagan ningún tipo de cuota inicial porque ya tienen un, un número de socio, pero sí pagarán los 20 la renovación de seis meses, que corresponde a los 45 dólares. En total deberán pagar 1,240 dólares por inversión. ¿Qué pasa si en otro ejemplo tenemos 10 socios nuevos, completamente nuevos, 3 duales y 7 socios reinstalados? Bueno, 7 socios reinstalados y 3 duales no pagarán su cuota de inscripción, pero sí deberán pagar sus, 20, sus 45 dólares de la semestralidad. Los 7 socios reinstalados deberán contar con su número de socio para poder ser reinstalados. En total, se puede dar una inversión de $1,100 dólares. Esto va cambiando en su formato número 2 y ustedes deberán identificar cuál es su caso específico. Recordemos que solo podemos tener hasta tres socios duales. Así que es momento de que si ya tienes en mente un club, puedas empezar a hacer tus cuentas e identificar cuáles son tus socios nuevos, cuáles son tus socios duales y cuáles son tus socios reinstalados. Lo ideal es que sean 20 socios nuevos, completamente nuevos, que, sean de, que pasen de personas a socios. Posteriormente, se llenará la solicitud de socios fundadores. Serán 20 solicitudes las que se llenen. En el lado superior derecho de la forma número 3, nos indicará si el socio es, es un socio nuevo, es un socio dual o es un socio reinstalado. En el caso de los nuevos, pondremos que es un socio nuevo, marcaremos esa casilla. Posteriormente, pondremos el nombre del club, número de club y la ciudad en donde se establecerá este club. El nombre del socio, la dirección, género, ciudad, estado, país, código postal, teléfono y correo electrónico. ¿Por qué es importante que pongamos nuestro correo electrónico? Porque ahí nos va a llegar nuestro acceso para poder entrar a Toastmasters.org. Es fundamental que tengas actualizado o que los socios tengan actualizado sus correos electrónicos porque esta es la manera que podrán acceder a la página, a todos los recursos y además a patris Ahora, en la segunda parte de este formulario pondremos 20 dólares de club de socio nuevo, 45 dólares de renovación de 45 dólares de renovación de semianualidad y en total 65 dólares que eso es lo que pagaría cada uno de los socios al final en el lado inferior derecho pondremos mes y año que queremos que en donde queremos que inicie la membresía es un formato completamente sencillo y no hay ningún pierde al respecto en el caso de dual o de transferido vamos a agregar en el cuadro superior derecho, el nombre del club anterior, número del club anterior y el número del socio. Los mismos datos que antes, el nom nombre del club, número del club, ciudad, nombre del socio, dirección, género, ciudad, estado, país, código postal, teléfono y correo electrónico. En el caso de socios duales o reinstalados, cambia en la tarifa de cuotas, como lo habíamos mencionado antes. Lo vamos a establecer nuevamente. Cuota de socio nuevo, cero. Cuota de semestralidad, 45 dólares. En total, el socio pagará únicamente 45 dólares. Vamos a agregar también el mes y el año en donde queremos que inicie la membresía. En la parte de atrás de este formulario vamos a agregar si el socio acepta la comunicación por correo, correo electrónico y teléfono. Nos va a firmar la forma, va a poner su nombre, firma y fecha y estará avalado por la firma de algún oficial y la fecha. Quiero comentarles el caso específico de un club que abrimos hace poco o que tuve la oportunidad de estar cerca de esa apertura. Lo que hacían los socios que estaban organizando este club, repartían la forma número 3 a los invitados que llegaban a la sesión 1, 2 y 3. Entonces, el socio de manera inmediata ponía sus datos generales y firmaba de aceptación. Cuando él decía, sí quiero ser socio, simplemente se procesaba su solicitud y ya teníamos llena esta ya se tenía llena esta forma número 3, donde incluye su nombre, su firma y su fecha. Los invito a que puedan tener un gran número de formas 3 para aquellos, aquellos invitados que al terminar esa sesión número 1 o esa sesión número 2, se quieran convertir en socios del nuevo club. En el formulario número 4, es la, la información del oficial fundador del club. Es decir, ustedes establecerán en este formulario 4 el comité ejecutivo comité ejecutivo no mesa directiva comité ejecutivo que está compuesto por un presidente un vicepresidente de educación un vicepresidente de afiliación vicepresidente de relaciones públicas secretario tesorero y oficial de asambleas es importante que en las primeras sesiones puedan compartir a los socios o a las personas que están interesadas en ser socios la educativa de los roles de liderazgo que existen dentro de un club para que ellos se convenzan de poder decidir si quieren ser presidente, secretario, tesorero, afiliación u oficial de asambleas, con una información clara y concisa para que ellos tomen la decisión de ejercer su liderazgo desde el día 1 de la constitución de este club. Además, pondrán su nombre, su correo electrónico y en el caso, si aplica, el número de socio que ya tengan. Además, firmar y poner fecha del presidente del club o del coordinador de él mismo. En el formulario número 5, vamos a establecer la información del club. Lo que ya hemos venido poniendo en, los, en las demás formas, nombre del club, número de club, Distrito 34, número de contacto y correo electrónico. La información del club va a permitir decirle a la sede cuándo y cómo sesionamos. Podemos establecer sesiones semanales, podemos establecer sesiones cada 15 días o sesiones mensuales. El manual de cómo abrir un club nos invita a que el club sesione por lo menos una vez al mes. Las sesiones quincenales pueden ser el primer y tercer día de mes o el segundo y cuarto día de mes. Por ejemplo, si tu club pretende sesionar martes, puede sesionar primero y tercer martes de cada mes o si sesiona, cada puedes sesionar martes, segundo y cuarto de mes. Tú decidirás junto con todos los socios fundadores qué días y con qué regularidad quieren sesionar. Lo recomendable es para que tengan un crecimiento constante es que los socios sesionen semanalmente. Aquí, en esta forma, estableceremos el día de la sesión, la hora de la sesión, el lugar de la sesión, por supuesto, la dirección, el tipo de club, si es un club comunitario, corporativo, avanzado, como lo, como lo hayamos establecido desde el inicio, así será en esta forma número 5. Responder si este club está siendo patrocinado. Si es un club corporativo que está siendo patrocinado por alguna marca o algún corporativo, deberemos poner los datos e información de la marca para poder establecer y decirle a la sede internacional que nuestro club es un club corporativo y que está siendo patrocinado por X o Y empresa. Al finalizar, simplemente se firma y se pone la fecha. El formulario número 6A es sumamente importante. Es la constitución de tu club. Son todos los artículos de la constitución de un club Toastmasters. Los invito a que puedan tenerla a la mano y que una vez que la firmen, la tengan siempre presente. ¿Por qué? Porque aquí va, habla sobre la membresía, sobre el propósito de abrir un club, sobre cada una de las características que rige Toastmasters por medio de esta constitución. Vamos a, vamos a poner aquí para efectos de enviar el formato lleno, nombre del club, lugar, fecha y la firma del, del presidente y del secretario del club. Es importante la firma, la fecha del presidente y del secretario del club. En el formulario 6B es el apéndice de opciones estándar de club. Es importante que lo llenen, pero es más importante que le pongan atención a los detalles. Aquí es como vamos a configurar el club. ¿De qué forma lo queremos? ¿Cómo queremos establecer este tan anhelado nuevo club que se va a constituir? Vamos a poner al inicio el nombre y el número de club, el lugar y por supuesto el distrito 34. Al configurar el club nos van a venir diferentes opciones. Recordemos que el llenado de estas formas es en inglés y para que sea más claro debemos ser muy concisos con esto. Así que si Toastmasters nos pregunta algo, lo ideal sería contestar sí o no. En el caso de que en alguno de los apartados no aplique algo, le pondremos doesn't apply. Nos van a preguntar sobre la composición de afiliación. ¿Cómo queremos que lo sean los socios nuevos? ¿Que tengan un grado educativo? que tengan una, un, un grado o nivel de liderazgo, que sean socios completamente nuevos, que no tengan experiencia o simplemente no queremos tener ninguna restricción con respecto a la composición de afiliación. De igual forma sucede con las tarifas de un nuevo socio. La tarifa de un nuevo socio la estableceremos si nuestro club pretende cobrar algo adicional además de los 45 dólares y los 20 dólares de cuota de inscripción. De igual forma, las cuotas de club, la tarifa de reincorporación, tarifa de transferencia, cuota de socios inactivos, sesiones regulares, sesiones del comité ejecutivo, otros oficiales y periodo de los oficiales. Recordemos que los clubes que sesionan semanalmente son los únicos clubes que pueden hacer elecciones cada seis meses. De ahí en fuera, todos los demás pueden o deben hacer sus elecciones de comité ejecutivo cada año. En este formulario 6B vamos a trabajar sobre la configuración de nuestro club. Si queremos tener otros oficiales, lo vamos a establecer aquí. Si queremos eh, tener cuota para los socios inactivos, aquí lo vamos a establecer si nuestras sesiones de comité ejecutivo serán una vez al mes, aquí lo vamos a establecer. Si las sesiones regulares serán cada semana, ahí lo vamos a establecer. Este formulario 6B es la configuración completa de nuestro Club Toastmasters, teniendo en cuenta que el formato se llena en inglés y que además de ello, trataremos de que sean palabras fáciles de entender para, los, para el idioma anglosajón, y que además nos permita poder plasmar todo lo que el club desea con este, esta inauguración de Club Nuevo. Estas son las siete formas que hay que llenar. Si tú ya lo hiciste, felicidades, has completado el proceso para abrir un club nuevo. Una vez concluido el llenado de los formatos, te invito a que se los puedas compartir al director de crecimiento de clubes para despejar cualquier duda. Para dar una última revisada, para checar todos los datos, para que no haya ningún pierde Si tú ya estás 100% seguro de que tus formatos están llenos de una forma correcta, sin ningún error, puedes enviarlo a newclubs.org. De esta manera tendrás la oportunidad de ejercer un liderazgo completo, un liderazgo integral que inició desde una idea de abrir un club, de fundarlo, de juntar a esas personas, de contactar a aquella empresa, de establecer comunicación con los socios avanzados para crear este nuevo club que sería tu delegado de liderazgo. Desarrolla al 100% todas las habilidades que Toastmasters tiene para ti. Y si tú eres director de área, división, socio Toastmasters y estás, tienes en mente abrir un club o ya estás por concluirlo, te voy a compartir un incentivo que hay por parte de la sede. Este incentivo es maravilloso y considero que todo aquel que tiene oportunidad de abrir un club en estos meses deberá aprovechar esta oportunidad. Registra tu club nuevo durante noviembre de 2020. Diciembre 2020 y enero 2021 con los 20 socios fundadores renovados hasta septiembre del 2021 y la sede te condonará el pago de charter, la cuota de inscripción de cada uno de los socios. Es decir, ningún socio pagará 20 dólares de cuota de inscripción y tampoco deberán pagar ningún charter. Lo único que tienen que hacer es inscribir a 20 socios fundadores que se renueven hasta noviembre. Realmente date la oportunidad de ejercer el liderazgo aprovechando los incentivos que la sede tiene para ti. Noviembre 2020, diciembre 2020 y enero 2021, serán los meses en donde deberás registrar tu club para que la sede te condone el pago del charter, que son los 125 dólares y la cuota de inscripción de cada uno de tus socios nuevos. Es una excelente oportunidad de ejercer tu liderazgo y de registrar este club nuevo. Ahora, es, por, es momento de que llenes tus formatos. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Consigue o descarga el manual? Si nos estás siguiendo por Facebook, en este momento estoy compartiendo la liga para que descargues el manual de cómo crear un club Toastmasters. Y si no, y si estás dentro de la plataforma de Zoom, estoy compartiendo en este momento la liga para que puedas descargar la liga para que puedas descargar este manual. Y si ya tienes las seis formas, es momento de experimentar. Si aún no tienes visto un Club Toastmasters, comienza llenando estas formas de manera aleatoria. Pero si ya tienes listo tu Club Toastmasters, comienza a plasmar ese sueño. Se dice que puedes decretar lo que quieres que llegue. ¿Qué quieres que llegue? Quieres que llegue un club nuevo, un club recién salido del empaque con 20 socios nuevos. Entonces, crea un club Toastmasters y llena estos seis formatos como ejercicio para que posteriormente te des cuenta que no es nada complicado. Que no es una situación en donde alguien más puede ayudarte a hacer o que alguien se puede ofrecer a que lo llenen por ti. Ejerce tú tu propio liderazgo. Cierra este ciclo que iniciaste invitando a una persona a 20, a 30 o a 50 y posteriormente conviértete en el líder que quieres ser. Comienza llenando los formatos. Y si tienes alguna duda, el equipo de crecimiento de clubes está para apoyarte. El director de crecimiento de clubes, Arturo Aubry y un servidor como Club Extension Chair, estamos listos para poder apoyarte, para poder, para poder brindarte asesoría en lo que necesites. Crea un club Toastmasters, concreta tu liderazgo. Estimados amigos, para mí fue un placer poder compartir con ustedes este extraordinario webinar en donde nos pudimos dar cuenta que el llenado de los formatos para un club nuevo para nada que es complicada, Al contrario, es la oportunidad perfecta para concluir tu proceso de, de liderazgo. Te sentirás orgulloso a la hora de que culmines este llenado de formatos y sean enviados a la sede internacional y que te respondan sí, está aceptado ese nuevo club que en un principio comenzó como un sueño pero que ahora es una realidad. Crea un club exitoso desde el inicio, crea un ambiente exitoso, favorecedor. Y como dice Ralph Smithley, date la oportunidad de influir en las personas para que sigan con ese proyecto. Y que ese club que has consolidado con tanto afán, con tanta amabilidad, con tanto amor, pueda durar y perdurar por los años. Cuando te des cuenta, te estarán invitando a la celebración de su sesión 100, 1000 o 2000. Es la oportunidad perfecta que tienes en este momento para abrir un Club Toastmasters. Ha sido un placer compartir contigo y cedo el uso de la voz a mi amigo y compañero, nuestro extraordinario amigo Fernando Serranía. Toño, muchas gracias. Muy interesante tema que nos acabas de compartir. Y también veo que nos está acompañando nuestro director eh, de crecimiento de clubes, Arturo Aubry. Arturo, eh, ¿Puedes eh, eh, tener acceso en este momento al audio por si gustas eh, darnos un saludo? Bienvenido. Claro que sí, con mucho gusto querido Fernando. Para mí es un placer acompañar a nuestro Club Extension Chair en esta muy importante plática que nos acaba de dar de este webinar, en el que nos comparte acerca de una de las cosas más importantes. ...que eh, podemos hacer en nuestro distrito, que es la parte de creación de clubes. Recordando que la misión de nuestro distrito, precisamente, es crear clubes nuevos... ...y apoyar a los actuales a alcanzar la excelencia. Entonces, el llenado de las formas, aunque es un proceso administrativo... ...es una de las partes más importantes en el proceso de creación de clubes. Y esta tarde, nuestro Club Extension nos ha explicado, precisamente, cómo es que podemos hacerlo... ...de la manera más eficiente, correcta, para que el proceso, a su vez, no tenga ningún inconveniente... Les voy a compartir, eh, lo voy a dejar tanto aquí en, el, en la sala de Zoom como en eh, la publicación, en los comentarios de la transmisión de Facebook, un enlace con material para crear clubes nuevos. Ahí van a encontrar el manual que les comentaba hace un momento nuestro Club Extension Chair y otros materiales también importantes para la parte de creación de clubes. De cualquier manera, si tienes alguna duda o tienes el interés o las ganas de crear un club en el Distrito 34, ya sea presencial o virtual, ponte en contacto con nosotros. Aprovecha esta promoción que la sede internacional nos acaba de comentar y que seguramente te, nos, la, la está compartiendo precisamente porque ha visto esta necesidad que, que tienen muchos socios a nivel mundial de poder seguir llevando todos más a más fronteras, pero que por la situación de la pandemia se les está dificultando y esta promoción precisamente nos viene a ayudar con esto no, no esperes más, tenemos hasta el 31 de enero para poder registrar estos clubes y aprovechar la promoción cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier situación que no te haya quedado claro puedes contactar a nuestro club Antonio Juárez o un servidor como director de presidente de clubes y como siempre estamos, estamos para servir muchísimas gracias querido Fernando Bien, muchas gracias Arturo. Es una excelente oportunidad para quienes quieran que haya un crecimiento mayor de Toastmasters. Antonio, ¿algún mensaje que quieras dar antes de que despidamos la transmisión? Ninguno. Agradecer la presencia de cada uno de las personas que nos siguieron a través de Facebook y agradecer a aquellos que se conectaron por la liga de Zoom. Fue un placer poder compartir y como lo decía nuestro... Director de Crecimiento de Clubes, estamos para servirles, estamos ávidos para apoyar y si tienen alguna duda podremos despejarla, siempre estamos disponibles con liderazgo de servicio. Perfecto, muy bien, voy a dejar unos minutos más la transmisión o unos segundos más para que puedan tomar los enlaces que nos acaba de compartir Arturo. Y con esto me despido. Muchas gracias por su atención para este interesante webinar. Arturo, un gusto haber contado con tu presencia. Igualmente, Antonio, muchas gracias por este interesante tema. Cuídense mucho. Nos veremos en la próxima. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.